En esta ocasión, el equipo de rastros se dirige al Departamento de Colonia, Uruguay. Más precisamente, a la ciudad, a la ciudad de Tararayás. Acabamos de llegar a la casa realmente... ...en el medio de la nada. Van a morir. en lugar ¡Se Este sótano nos había confirmado que esta estancia no estaba deshabitada. Seguimos conversando con ex habitantes de la estancia El Trío quienes compartieron sus experiencias con nosotros. Algunos prefirieron no dar a conocer su identidad por diversos motivos personales. El antiguo casco de esta estancia sin duda tenía mucho que contar y sus historias se multiplicaban. Nos encontramos en la estancia El Trío y estamos ahora con Juan Carlos Torres. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Juan Carlos, ¿qué vínculo tenés con esta estancia? En esta estancia vivía mi hermana y el marido y nosotros de, de chico estuvimos acá muchos años. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? ¿Cuánto tiempo estuviste acá en la estancia? Y yo que sé, algo de, de 10, 12 años, ¿vale? Juan Carlos. Y... Juan Carlos está acá con nosotros porque nos va a contar algunas historias eh, de eventos sin explicación que vivió en esta casa. ¿Es así, Juan Carlos? Sí. ¿Puedes comenzar a contarnos qué fue sí, lo que sí. te pasó? Y se sentían ruidos, ¿viste? ruidos, ruidos que no tenían mucha lógica. Eh. Las puertas se acudían solas, temblaban solas, y vos salías para afuera. No había viento, no había perro, no había gato, no había nada, y vibraban las puertas y las ventanas. Vamos que... a recorrer un poco y me los lugares que. Bueno, acá, esta era la, la pieza que dormíamos con, con mi hermano, yo, los, que, los que veníamos, los veníamos a dormíamos en esa pieza. Y, y, este, y entonces vos venías para acá. ¿eh? Acá está este pasillo, se este paró mi hermano. Iba por un pasillo que conducía al baño, iba al baño, después que salía del baño, mientras eh, transitaba el pasillo hacia el dormitorio, sí. sentía algo muy frío en mi espalda, muy frío que, que... era escalofrío, frío, Acá está el baño, ¿Sí? es el baño que yo te contaba y acá el dormitorio de... Y de, vivir, vale, vale, de vivir, estará, eh. Esta puerta era la puerta de... No mira ni un viento, no había perro, no había nada de esta puerta. A ver, para con Carlos, así nos contás bien. Esta puerta temblaba. Sí. Esta puerta temblaba. Sí. Temblaba y las ventanas temblaban acá cuando vos estabas. Acá, aquí estaba ¿verdad? acá es, estas puertas temblaban, viste, vibraban las puertas. Pero vibraban, vibraban mal. Viste, una cosa que, que, que tenía una vibración imponente y vos te arrimabas. Y, y, Juan, Carlos, y, y con... Juan Carlos, vos decís que vibraban, ¿y no podía ser capaz algún perro que tuviese no, no, porque el nosotros, viento? No, porque nosotros abríamos los... No, no había viento. Abríamos los... que los... antes abrían. Y mirábamos para si un perro. Dejábamos la puerta que vibraba y mirábamos... ¿Y ¿Cómo la hacías? Arriba. A ver, ¿me puedes mostrarlo? ¿Cómo ¿cómo y, y ahí se había un perro echado, vos lo ves acá. ajá Y la puerta sigue vibrando y no había nada. Abría la puerta? Sí, sí. Y no había perro, no había nada, porque vos, vos lo ves por el vidrio. No empezaba a abrir la puerta. Días previos a la investigación, estuvimos con un ex dueño de la estancia, Lelo Tour, quien nos contó algunas de sus historias sin explicación aparente. Una, una mesita al costado para tomar mate, los cuatro acá. Este, y esa puerta, era que era la que yo que es esa puerta estaba cerrada, ¿no? Entonces, sí. entonces hacía... Pero no echase venita que no había viento, ¿no? Sí. Una cosa menos que esto, ¿verdad? era menos que esto. ¿Y ustedes qué hacían? La... Entonces, me, me ¿De le los... decía yo, le decía... ¡Salí ahí! Y la puerta dejaba hacer ruido. Al ratito, otra vez. Entonces, me levanté... Eh, la primera vez que sentí, ¿no? Me levanté... Y le digo, ¡Yonke! ¡Salí ahí! resulta que el Jonke no estaba. Entonces, agarré y cerré la puerta, vente de vuelta. La cerré y me fui y no me senté. ¿Eh? Otra vez a la puerta, tren de Me levanté y mira, la puerta no había nada. Entonces agarré la cerré y me puse así. ¿Viste? Usted se puso contra la puerta. Yo me puse acá. Así en esta posición, ¿ves? ¿eh? Ajá. ¿Viste? Sí. Y de ahí, al ratito empezó... Y no había nada. El dormitorio que estaba contiguo al baño, pero hacia el otro lado, el que estaba al lado del comedor, unas puertas, esas puertas muy altas, de doble hoja, que cierran al medio. Ellos lo que sentían era que eh, la puerta eh, la, la puerta como que se sacudía. Muchísimas veces salieron a ver. Nada, incluso en algún momento hasta salieron con un arma porque ya era como que, bueno, alguien se está haciendo. Claro. Nunca percibieron nada. Pudimos conversar con otro vecino de Tarariras, que por diversos motivos prefiere mantener oculta su identidad. A ¿Ah, ver. En esta habitación en esta también. Que noche, esta, puerta, esta puerta, una, una madrugada, hizo así. Es, es todo lo que les voy a contar, es todo lo que sí? ¿Y te levantaste? Me levanté, miré, todo tranquilo, todo normal. ¿Y no había nadie? Nadie. ¿Los perros echados acá afuera? ¿Y decís que alguno de los perros pudo ser que no, la hizo vibrar? No. Yo pensé que yo, me levanté con eso. Los perros estaban echados, quietitos, un temporal. ¿sí? Y no, fue ese ruido y pues, no, me acosté, no me, me, me di vuelta. Y... ¿Sabes que no sos el primero que nos cuenta que las puertas vibraban no, solas? Sí, sí, yo fue esta, sí, mi familia, mis hermanos dicen que vibraba, así las puertas. ¿Qué, qué, ¿Qué dice que pudo haber sido eso? No sé, no sé, porque. No le encuentro explicación. Viento no había, además yo no puedo parar el viento con, con decirle John que salí de ahí. Claro, Sí, sí, sí. Eh, es lo que yo después saqué sacaba conclusiones, ¿no? Era, era, ¿Y qué era, explicación le puedes dar a, a eso? Para mí, eh, energías raras que uno no, no, no, no, no, no, no se perdió ni las sentí. Pero vos, ¿a qué se lo atribuís? Y claro. Yo para mí hay, hay, hay, hay energías, que no sé qué energías hay. Energías que sentí eh, positivas, que sentís negativas? Y yo qué sé, yo soy una persona que, que vos sabés que dentro del lugar es que, que a casa, a casa común. ¿Sí? ¿no? Que no, nadie diga nada, nada. Y, y siento una energía que se me erizan todos pero pelos y una energía que, que me marca que hay una cosa que no... ¿Y en esta estancia qué sentís? Ah, sí. Es. ¿Qué sentís? Ah, yo siento ser. ¿Qué sentís? Ah, yo siento Comenzamos a darnos cuenta que las historias sin explicación aparente se acumulaban. No solo eso, sino que también se repetían generación tras generación. Algo estaba sucediendo y era hora de averiguar sí, por qué. Como una con una sombra. Con una, con una, con una, con una... Y cuando pone a buscarlo, y cuando a buscarlo, nos quedamos, y vamos a ir con Martín a recorrer lo que queda distancia. la estancia No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. le apareció una le apareció una, una como una, una sombra ¿viste? Un, ¿Dónde? En este, este dormitorio una sombra se le apareció en ese dormitorio se le apareció una, una sombra Ajá. Y, y contame una, cómo fue después acá se se vio un, un, como, una, como una sombra como una, una imagen de una persona pero estaban dos luces por ahí una aparición a cada una sombra. aparición una, una aparición de una sombra que, que no sé si te portó un puñado, pero, pero le pasó a a una familia día que había, había arrendado o comprado esta acá que la entregó mi cuñada Y la mujer vino a, a poner las, las, las saunas, en la cama, no sé qué, y vio una cosa, también le pasó lo mismo. Lo que se pasó, se metió entre la pared, las sombras, pues O sea Entonces, que otra familia le pasó vio una. Que misma, acá. acá fue lo mismo. Y, y ellos entregaron la estancia, se fueron, no quiso, no quiso más, la entregaron ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvo en la estancia? Esa gente no estuvo mucho, muy poco. Porque había quedado el peón del helo cuando. Cuando yo se fue para allá, para la casa de él, Méndez, Serón Méndez, que ahora es fallecido, él, él dormía en la primera pieza allá, que yo te contaba, viste, la primera que entramos. Y él quedó de peón acá con ellos, porque como no tenía lugar allá donde ponerlo, uh -huh. León lo llevó. Y él, él estaba conversando afuera, con, con un Día, y mientras la mujer vino, a, y salió como loca la mujer gritando, viste, asustada. Sí, sí, sí, sí, no quiso estar más, se fue. Bueno, a ser mi hijo venía Mérida tarde, viste. Y acá un bocalito con, con las vacas con los terneros, viste, para acá. Eh, él siempre decía que estando solo él parecía que de acá alguien lo observaba, viste, así. Pero él miraba y no veía nada. Claro. Esa casa tiene mucha antigüedad eh, y eh, existe una historia que yo no sé qué veracidad tiene, de que ahí habrían eh, vivido unas familias donde a una doméstica o algo así este, lo pasó muy mal. Este, también dicen que ella podría estar haber incluso eh, fallecido allí. ¿Y por qué decís que podía pasar el tema este de este? De... No, ah, no, no. Ni yeah. idea. No, no. Después, hay versiones, viste, de esto, de otro, no sé, que, que mataron a alguien acá, no sé qué. ¿Ah, mataron a alguien? No sé, no sé, no sé. ¿No, sé. ¿No tenés certeza de eso? No, no, no. Bien. Este, sí, estaban, estaban ahí, Bien. ahí donde dejamos el auto para acá y del otro lado del arroyo unos 700 metros estaba el, este, este, el dueño de acá con el empleado ese que yo te decía Ajá. y a unos 700 metros para allá mira y ven que había un avestruz este, y le dice, ah oh, mira dice te Rosendo, dice, mira a buscar, el, a buscar el mouse y dice, vamos a matar esa avestruz dice se hacer unos, unos plumer". Y se vino para acá, para allá, porque aquella pieza, agarró el mouse, fue para allá y... ¡Oh! Cayó la me Dice, bueno, no el tumbero, vamos, vamos a buscarlo. Y se pasaron el tumbero. Y cuando fueron a buscarlo... Y cuando fueron a buscarlo encontraron a una mujer que estaba muerta. Pero es, es muy fácil, la mujer estaba juntando piedra en un delantal, claro. ¿viste? Entonces, hacía este movimiento, ¿viste? ¿Viste? Sí, claro. Y era igual que una avestruz comiendo. Claro. De lejos de acá, claro. cuesta 700 metros, quién sabe cómo estaba el sol, quién sabe cómo estaba, yo qué sé. El tipo tenía mucha puntería. ¿Y usted, usted piensa que ese hecho... De ¿el espíritu de esa mujer o algo puede estar acá atormentando a la gente? Es, o y otra cosa no sé o sea, Esa es, es la explicación que, que es, se sí, puede Seguro, dar. digo, después que uno empieza a oír cosas que ven otros y que eh, hace, piensa que es lo único, porque puede haber habido otro asesinato y uno no lo sabe, no es cierto? Porque claro. Está hecho el 1800 y pico, ¿cuánto pasó hermano? ¿Eh? Pasaron claro, 100, claro. 100, a 100 y pico de años, en 100 y pico de años en una casa pueden pasar cualquier cosa, viste. Mucha historia. Mucha historia. ¿Tenés idea de algo que haya podido pasar en este predio, en esta estancia que haya generado? Dicen que habían la... matado. Dice, que habían matado una.. una... dice. O sea, de, de, de antes, ¿no? Que, matado una, una de de la... que habían matado a una serpiente que había enterrado ahí atrás. ¿Ahí atrás dónde? Atrás de ahí, del otro lado de acá. La... Atrás ahí en, en el patio. Cerca de la parte del pasillo, sí, exactamente. Que capaz que por eso eran. ¿no? Yo que no sí. Sé. Pero.. Ellos eso, eso decían, después de que de vecinos de que decían que en las mangas ahí habían visto eh, que se, comentarios de todo esto, ¿viste? Esto siempre, esta estancia nunca tuvo mucho tiempo, la gente creo que el que más ha estado acá eh, eh, Esto tiene 1800, 1800 y algo. Eh. Sí, lo este. único que me dijo una, un muchacho que había trabajado, que se fue para Maldonado ahora hace años, está allá, eh. que me dijo un día, Chelelo, dice, vos que estás en la estancia, ya, dice este, vos te diste cuenta que nadie hizo nada en la estancia? Eso le quería ah, preguntar. No sé. Digo, capaz. Sí. Todos los que estuvieron, se, eh, algunos se fundieron y otros no hicieron nada. Eh, algunos se fundieron y otros no hicieron nada. Ah. no me quedaría yo. Antes nos quedábamos, vivíamos acá, pero pues yo si estuviera ahora de noche, no me quedo. ¿Te quedaría solo acá de noche? No, no me quedo ni loco. ¿Te da miedo? No, no sí, ni no, no me quedo. No me quedo. Aparte son cosas que no es que vos, que vos tengas problemas con una persona mano a mano. Es ¿Sí? una sí. cosa que, ¿me entendés lo que es? Son, son cosas que no tienen lógica para nosotros. Vamos a ver lo que ¿Es como que pedías contra algo que no puedes ver? No, no, no, no es, es claro. Algo que no tiene un, un, cuerpo, un cuerpo físico, una cuerpa, no, no, es, es, es, es algo en energía. Digo para mí es, es una energía, es un, un espíritu, no ¿sí? sé. Eh, esto tiene desde 1800 1800 y algo. Eh. Acá hubo hasta indios. Acá, cuando vinieron los, los, los colonos a colonizar el Uruguay, había indios, había seres humanos, los mataban como perros. Bien. Acá se mataron y, y, y hubo gente esclava. ha hecho la mayoría de las cosas que él ha hecho por esclavo ¿Te quedaría solo acá de noche? No, no, no. Me no. Era suficiente ya de escuchar historias y relatos de eventos sin explicación. Queríamos saber si podíamos documentar alguno de esos eventos. Sin embargo, esta estancia parecía no querer lo mismo y nos ponía un obstáculo en cada paso que queríamos dar. Bueno, lo que acaba de pasar ahora es que nos quedamos sin combustible en el generador antes de lo previsto, está por empezar a llover y vamos a ir con Martín a recorrer lo que queda de la estancia El Trío. Bien, ya prendí mi cámara, vamos a recorrer lo que queda de esta estancia, llevo el SB11 en mi mano, y vamos a, a recorrer, porque al no tener un lugar donde cargar baterías, no podemos seguir cargando las cámaras, que como ustedes saben, por la actividad que se desarrolla en los lugares, se consume la batería el doble de rápido. Recuerden que en estos lugares, en esta casa, en esta estancia no hay luz eléctrica. pasillo hacia el dormitorio, sentía algo muy frío en mi espalda, muy frío que, que era escalofriante. Recuerden que estamos en completa oscuridad. esencia ¿Sentí? Sí, yo lo sentí, pero fue como atrás mío. Pues. Acaba de pasar una, una, una luz blanca atrás de mi cabeza. ¿eh? y Estoy sintiendo todo un escalofrío en la espalda. La, la acabo de ver por mi cámara. Fue una hora clarísima desde acá y pasó por detrás de mi cabeza. Observen cuidadosamente lo que sucede en esta secuencia. En primer lugar, una manifestación lumínica pasa por detrás de mi cabeza. En ese momento, yo miro hacia atrás y digo que me pareció haber sentido algo. De forma inmediata y posterior, otra manifestación lumínica también pasa por detrás de mi cabeza, esta vez más grande y nítida. Aparentemente, las personas se paraban en este pasillo.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 Es en este pasillo, donde las personas decían que detrás de ellos sentían presencias. Y me parece haber registrado recién una luz blanca que pasó por detrás. ¿Cómo estás, Martín? Bien, estoy bien. fue un Martín no se muevan de ahí porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal La puerta que dicen que vibraba. Esta puerta una, una madrugada, eso sí. Estas puertas temblaban, viste, vibraban las puertas, pero vibraban, vibraban mal, ¿Viste? una cosa que, que, que tenía una vibración imponente. Vamos a hacer una cosa. Dos cosas. Primero esta puerta que dice que vibraba la vamos a cerrar. Bien, acá, vamos a ver cómo harían ellos. De nuevo un río en la puerta. Esta voz nos parecía avisar que había algo o alguien en la puerta. Se escuchó de nuevo un ruido en la puerta. Un ruido en la puerta. Sí. De increíble, tan solo unos segundos después que cierro la puerta, nuevamente sale esta palabra del SB11, por si alguien tenía duda de que lo primero fue una coincidencia o una mera interferencia radial de un equipo que ni siquiera tiene antena. Sino por completo no. Al límite que toda investigación de este tipo tiene, que es el contacto físico. Javier Martín, te te horrible. No, no te duele nada. ¿Te duele mucho el sonido? El lo puedo escuchar. ¿No puedes escuchar? ¿Crees que paremos a hacer la, la, la experiencia de la investigación? ¿Querés parar, Martín? En el medio del dolor de oídos de Martín y de voces sin explicación que salían permanentemente del SB11, esta manifestación lumínica pasa delante de la cámara y se pierde en la oscuridad de la habitación, directamente desde el hombro de Martín. seguro y escuchen con atención. A mi pregunta de si hay niños en la habitación, una voz infantil contesta que sí. Y en el mismo momento se siente un golpe muy fuerte en la puerta. ¡Hay niños acá! ¡Lo cuerpo! ¡Pará, pará! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Lo corpo! ¡Porrá, porra! No, no, no, estoy acá. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Recién se me acaban de destapar los oídos, pero. Hay una masa fría brutal acá La vibración cambió por completo ¿Esta ¿Por ¿Qué tal vibración? Me quedo loca ¿qué No hay trabajo niño. ¿Cómo estás el oído? El oído se me destapó por completo, recién tenía un dolor brutal como si alguien me estuviera presionando el oído Estoy súper agitado ¿Querés descansar un poco? ¿Estás bien o seguimos? No, estoy bien. Estoy bien. Seguimos, dale. ¿Estás acá? ¿Tienen que ver la muerte de esa mujer? No hay voces y adentro de la habitación salían voces de todo tipo. Viene. En el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Casi sin batería, me quedan 5... Cinco... ¿Escuchaste? Sí. ¿Estás acá? ¿Escuchaste? Sí. ¿Estás acá? Otra vez, otra vez, movimiento del pasillo. Sí. ¿Tiene algo que ver la muerte de esa mujer? Sí, sí. Vamos a apagar. ¿Ven? Vamos a apagar. Aquí hay un sensor de movimiento. Quiero que escuchen esto. Con lo poco que me queda batería. Escuchen, escúchenlo ustedes mismos. No hay voces. Ustedes lo vieron. Junto con Martín y conmigo. De que estando adentro de la habitación, las voces no paraban de salir. No podemos olvidar que este equipo no tiene antena radial y que estamos en un lugar donde no hay prácticamente... Yo acabo de materia batería. Nacho, dale, No, no hay, pues tenemos que ir. Pero no hay, eh, cómo se captan antenas FM, AM. Y acá, ustedes lo están viendo. No hay voces, y adentro de la habitación salían voces de todo tipo. Estamos yendo de la casa, la única cámara que nos queda es un teléfono celular, un móvil, como ustedes pueden ver, estamos sin energía, todo, ninguna batería tiene energía de nada, ni los celulares, ni, ni las baterías, de nada. Nos quedamos sin batería, el generador que teníamos se agotó de forma increíble, como ustedes pudieron ver con la cámara de espectro completo en el sótano, y nos estamos yendo, ahora. Que además se viene una tormenta tremenda y como dijo Andrés, literalmente parece que esta casa nos haya echado. Recorrimos varios kilómetros para investigar este lugar. Venimos a Tarariras a investigar una casa ¿sí? que se llama La Estancia El Trío. Hablamos con personas que compartieron relatos de hechos sin explicación aparente. Personas llenas de preguntas sin respuestas. esta estancia nos hizo entender que no está realmente abandonada y lo que habita en ella más allá del tiempo sigue reclamando su lugar actuó con nosotros, nos hizo pensar, sentir y pasar por diversas emociones. Esta Nos enseñó que hay lugares en donde el tiempo no borra los hechos. No hay voces. De adentro de la habitación salían voces de otro. Lugares que reclaman su pasado. Seguirán mostrando sus rastros de actividad paranormal.